En este video vamos a realizar un circuito de fuerza, tanto para extremidades superiores, inferiores, como la zona abdominal o la zona del core. Este circuito de resistencia a la fuerza está compuesto de 6 estaciones. Las mismas se van a realizar de 12 a 15 repeticiones por cada estación, con una micropausa de 5 segundos entre cada una de ellas y una pausa de 2 minutos al finalizar la estación. Dicho circuito se lo va a realizar 3 veces. En la segunda estación vamos a realizar abdominales tipo bisagro, el ejercicio consiste en elevar las piernas sin flexionarlas y tratar de tocarlas con las manos en la parte inferiores. En la estación número 3 se va a realizar burpees, se va a ejecutar una flexión de brazos y un salto con los brazos extendidos. En la estación número 4 se va a realizar una sentadilla con sal. En la quinta estación se va a realizar lumbares. Nos vamos a colocar de cúbito ventral y elevaremos la espalda. En la sexta estación se va a realizar fondos de un banco,